Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar a cómo proyectar la pantalla de nuestro dispositivo Android en el escritorio de nuestro computador. Bueno, una manera fácil de hacerlo es si utilizamos la aplicación Visor, la cual nos permite usar aplicaciones, jugar y controlar completamente nuestro dispositivo android o iphone pues es una aplicación de escritorio o chrome compatible con todos nuestros sistemas operativos Bueno, para empezar tendremos que descargar visor para ello entremos al link que les voy a dejar en la descripción acá abajo y luego le vamos a dar en doble ya aquí nos va a preguntar nuestro sistema operativo podríamos descargarlo como un software pero yo lo voy a descargar como una extensión Te lo voy a dar en Chrome y nos va a dirigir a esta página que yo creo que ya la conocen bastante así que le vamos a dar en añadir a Chrome y añadir aplicación ya se nos empieza a descargar y no pesa mucho pesa 7 con 64 megabytes listo se nos han abierto nuestras aplicaciones le vamos a dar a canvisor y vemos que se nos abre normalmente vamos a minimizar y ahora vamos a descargar los controladores todos estos enlaces los voy a dejar en la descripción y vamos a darle acá en download y se nos va a empezar a descargar. Listo, una vez descargado vamos a abrirlo y procederemos con la instalación. Preparando para la instalación, le vamos a dar siguiente en la ubicación que queremos que se guarde siguiente y siguiente ya se nos empieza a instalar y cerramos ahora ya estamos listos para proyectar la pantalla de nuestro celular en nuestro computador debemos coger el cable usb y conectarlo al celular y al computador les voy a decir que visor nos detectó nuestro dispositivo vamos a dar en view y nos va a empezar mostrar la pantalla. Como ven, ya estoy viendo la pantalla de mi celular en el computador. Puedo utilizar lo que yo quiera. No hay restricciones. Y listo, chicos, eso es todo por hoy. Espero les guste. No olviden compartir y suscribirse. Gracias. Bueno. Y un saludo para Erlinson Gutiérrez y para todos los que ven mis videos, eh, les agradezco por ese apoyo.